A lo que en este momento vamos a entrar es eh, cómo vamos a editar desde, desde nuestro celular estos mismos, estos mismos, estas mismas cuentas que hemos creado. Entonces, aquí vamos a añadir una nueva cuenta. Tenemos que tener eh, este Gmail ya en nuestro celular. A veces vienen por defecto y si no, no hay ningún problema descargarlo en la que vamos a configurar este correo. Eh, aquí vamos a eh, acceder a la cuenta que ya hemos creado. Entonces, artesano digital 2019. Y a lo que vamos a dar la entrada, a lo que ya hemos hecho y lo que ya hemos creado desde nuestros computadores para mostrarles la facilidad que tenemos desde nuestros propios celulares o tablets, eh, de creación y edición desde nuestros propios medios. Bueno, aquí mientras, mientras ingresa, vamos a ver la contraseña. Ya después de que nuestro correo ha entrado, ya vamos a tener la posibilidad de generar un correo nuevo con la opción del más, agregar un destinatario, agregar el asunto y escribir el mismo correo, añadir imágenes, etc. De esta misma manera como le hicimos desde el computador. No, hay, no es mucho el cambio. Otra posibilidad que tenemos y otra ventaja es que podemos ponerle estrella o podemos... Descartar o destacar Los correos que queramos Por ejemplo, si este correo me interesa mucho Y lo quiero ver más adelante Sin necesidad de buscarlo Le doy en la opción de la estrella Automáticamente prende la estrella Y cuando damos aquí En esta opción Vamos a ver los destacados Cuando damos los destacados Nos van a aparecer aquellos que les hemos puesto la estrella O aquellos que para nosotros es Más importante Bueno, luego de esto vamos a ir a la opción que viene siendo de Drive, en la que vamos a encontrar y vamos a dar la posibilidad de entrar a nuestra cuenta, de entrar a los archivos que ya hemos creado desde el computador y asimismo editarla Entonces, si yo quiero seguir editando este archivo que creé este documento, podemos abrirlo desde acá, podemos ver lo que ya tenemos y asimismo editar, escribir o cambiar. Ya lo creamos aquí al lápiz y podemos simplemente comenzar a cambiar nuestras palabras, comenzar a añadir también imágenes desde este mismo medio con la misma facilidad que tenemos en el computador. Igualmente si estamos trabajando desde desde desde nuestro desde nuestros archivos, desde nuestras presentaciones, también las podemos retroalimentar desde esta opción. Entonces, a lo que vamos a ir a esta presentación sin título, podemos eh, añadirle este mismo título... Podemos comenzar a editarlo y nos da la posibilidad de añadir también y en las, nuestras hojas de cálculo, hacer estas sumas, hacer esto, estas traducciones y mostrar un poco más de lo, que, de lo que hemos creado desde nuestras manos, desde donde estemos, si estamos en un bus, si estamos fuera de nuestra casa, y queremos acceder a nuestra información. Esta es una opción y una posibilidad bastante atractiva y, e importante para lograr. Igual, si queremos crear nuevos documentos, le damos aquí en, la, en el, la, la pestaña del más y creamos una nueva presentación, creamos un nuevo documento a la que le vamos a generar un nombre. Eh, Y asimismo vamos a crear nuevos documentos y podemos alimentar nuestra nube en Internet. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Eh, bueno, tenemos una pregunta, de Janet González, y dice, hola, eh, ¿se puede agregar un botón de pago en línea eh, en estas aplicaciones de Google? Eh, sí. Primero tienes que, tienes que crear este botón en la plataforma de PayU. En esta te va a generar este botón y este botón te va a llevar a un enlace. Este enlace puedes pegarlo en cualquier parte, este enlace puedes ponerlo en donde quieras, a donde quieras atraer. nada continuamos. Bueno, entonces continuando con lo que ya hemos... Con lo que ya estábamos hablando. Eh, bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente punto, que viene siendo... Eh, y les voy a hablar un poco de dónde está de cuáles son nuestras opciones de pago, cuáles son nuestras posibilidades de generar estas, eh, estos espacios en donde crearíamos una cuenta más personalizada, una arroba y mi empresa, un dominio más personalizado sobre lo que nosotros queremos. Mientras tanto, ¿tienen alguna duda o una pregunta en el momento? Bueno, mira, tenemos una y es de María Lidia Aceros. Ella dice, quiero saber si es importante pedirle al público que pues que ve el producto, que lo compra, la opinión de ellos para mejorar. Por supuesto, para mí me parece eh, muy importante, eh, ya que estas opiniones hacen crecer nuestro negocio, nos hacen crecer como profesionales en nuestro entorno. También es una función interesante de Google Maps que nos permite calificar un lugar. Si yo estuve en tu tienda, yo puedo calificar y ponerle ciertas estrellas a tu espacio de trabajo. Y listo, perfecto. Tenemos otra pregunta de Nelly Angélica García. ¿Al guardar en mi computador la información, ya queda guardado en la nube? No, cuando tú la guardas en tu computador, queda eh, predispuesto en las descargas. Tú puedes editar desde tu computador, pero si la quieres cargar y tener actualizado en la nube, tienes que subirlo desde tu computador a la nube. Bueno, y esa misma pregunta está muy relacionada con la que viene, que es de Luz Edit Manzana. ¿Cómo se vuelve a subir el archivo de Excel a Google? Listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos en descargas este archivo de Excel que ya hemos creado. Este archivo de Excel podemos editarlo, podemos añadir eh, más productos, podemos guardarlo de nuevo y ya les enseñaré cómo, los, cómo lo podemos subir de nuevo a la nube, después de editarlo después de que ya trabajé fuera de línea aquí nos da la opción con un clic derecho a cargar archivos o hacer una carpeta nueva a lo que vamos a dar una, la opción de cargar archivos, vamos a ir aquí a descargas y vamos a añadir de nuevo nuestra, nuestro documento que ya hemos editado y lo queremos de nuevo en la nube, automáticamente lo vamos a tener aquí, actualizado. Asimismo, no lo, no lo sube en un formato que es solo de visión, solo de verlo, y aquí en esta opción damos a la hoja de cálculo de Google, a lo que lo va a actualizar y vamos a poder seguirlo funcionando desde nuestra plataforma, desde nuestro celular, desde nuestro tablet, desde donde nosotros queramos. Listo. Bueno, continuando con, esta, estas, con estas plataformas, eh, vamos a hablar de, de lo que vendría siendo la pregunta anterior y cuáles son las diferencias en estas aplicaciones gratuitas. ¿Cuáles vienen siendo las diferencias con Office 365? Que La principal es que en Office es un dominio más personalizado, por lo cual hay que pagar desde el comienzo, entonces esa es la más grande diferencia y después de esto en Dropbox es una plataforma de solo almacenamiento, no es como esta unidad de Google la que nos permite crear, editar y generar más desde nuestras diferentes plataformas y asimismo crear documentos, eh, hojas de cálculo, la cual no nos permite este Dropbox Bueno, ahora hablaremos eh, de los planes y precios de la G Suite, por lo cual primero recalco la facilidad y la practicidad de la gratuita, ya que nos ofrecen bastante espacio en nuestra herramienta, pero pues también hay varias que son como la básica, eh, la que nos ofrece este correo empresarial por medio de Gmail, nos ofrecen estas videoconferencias, estos calendarios compartidos, que es básicamente lo que hemos estado hablando un poco y ya nos comienza a generar pagos eh, a partir de esta básica y de la de negocios, que es ya un paquete eh, mejorado que nos ofrece más almacenamiento, eh, un poco más, más a fondo sobre lo que son estas herramientas y asimismo la, la más premium que viene siendo de 25 dólares al mes que viene siendo un correo empresarial, viene siendo la personalización de estos dominios. Aquí nos da la opción de comenzar ahora, de gestionar nuestro nuevo dominio y de gestionar lo que hemos hecho, pero un poco más personalizado hacia el lado empresarial y pa, realmente es la, la diferencia. Eh, ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? Sí, tenemos una pregunta de Marta Elena Herrera. Ella nos dice, ¿en dónde podemos cargar un video a una presentación de Google? Listo. Eh, se puede eh, anclar desde esta herramienta que ya les voy a hablar, que viene siendo YouTube, que también es de Google, en la que podemos subir nuestros videos a esta red, la que las personas pueden vernos desde YouTube. Y si queremos, podemos anclar el link y podemos añadir este, este link de Google o esta imagen principal de nuestro video en, en YouTube. Eh, a partir de esto, podemos generar algo un poco más de diferentes medios, ya que lo tenemos no solamente en nuestra presentación, sino que la tenemos eh, directamente en YouTube, para que las personas nos puedan encontrar como perfil. YouTube también funciona con nuestro dominio de Gmail. Ya entraremos un poco más a fondo con, con YouTube. Eh, ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, mira, Diana Maya nos dice, ¿podemos desarrollar los blogs con la cuenta de Gmail como correo o como parte de él y qué beneficios tiene? Bueno, eh, puedes vincular tu correo de Gmail a un blog, por supuesto, y los beneficios, como ya se habló, eh, esos beneficios que trae Google, la posibilidad de compartir y la posibilidad de de mostrar nuestro blog y mostrar nuestro correo, y entregar nuestro correo a otras personas para facilitar conexiones. Bueno, ahí hacemos un, un paréntesis y a Diana también le recomendamos. Y le recordamos que Google tiene una opción de blogger. Entonces, cuando tú creas, una, una cuenta en Gmail, automáticamente tienes la opción de crear con esta misma cuenta tu blog. Entonces, revísalo también y te vas a dar cuenta que tiene muchas opciones para que puedas seguir con tu blog eh, directamente en blog, que es muy, muy famoso también. Bueno, eh, continuaremos a lo que viene siendo una herramienta bastante funcional, que así como les hablaba Ahorita la podemos tener desde nuestro computador, nuestros celulares, siendo el eh, Google Fotos, desde donde podemos cargar en nuestra propia cuenta, en la que podemos estar eh, y compartir nuestras fotos, crear galerías. Desde esta opción de donde están los nueve cuadros, aquí nos vamos a fotos. A partir de esto, nos va a dar la bienvenida, como siempre. Y esto es algo práctico y sencillo desde Google que podemos arrastrar lo que queremos. Entonces, damos los archivos que queremos cargar y eh, damos a la opción de bajar calidad o mantener la original. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que esta nueva PC menos y pues esos archivos no, no pierdan o si pierdan esta calidad. Automáticamente, cuando nos carga esta biblioteca de fotos, vamos a nos muestra la opción de generar un álbum y asimismo compartir este álbum. ¿Cómo vamos a tener una carpeta de fotos y si la quiero compartir con mis compañeros de trabajo o las quiero compartir con mis clientes? ¿Cómo lo hago? Pues vamos a agregar un álbum y este álbum se va a llamar Productos. Y ya después de crearlo, eh, nos va a generar la opción de crear nuevos álbumes, nuevos álbumes y ponerle diferentes nombres, compartirlos también. En el que, por ejemplo, este se va a llamar artesano, vamos a agregar fotos o simplemente las podemos arrastrar, que viene siendo muy práctico desde el celular. También podemos generar estas opciones y generar esta, esta vinculación en la que las tendremos en el celular, en el computador o desde donde queramos, pero desde la nube. Podemos tener acceso a estas fotografías sin necesidad de tener nuestros propios celulares. Ya después de haber cargado nuestra, eh, nuestra carga, automáticamente nos genera estas dos carpetas de artesanos y productos. También podemos compartirnos entonces pues agregamos un nuevo álbum compartido o simplemente compartimos los que ya tenemos. Si quiero compartir este, le da esta opción de compartir y vamos a mandarlo, vamos a compartirlo con Artesano Digital 2019-2. También cuando yo lo comparto ellos tienen la posibilidad de sumar fotografías, de argumentar y poner también cambiar títulos y asimismo tenerlas desde cualquier medio. Listo. A partir de esto, eh, entro a la herramienta que viene siendo eh, los books, los libros de Google, en los que podemos buscar y podemos encontrar, podemos armar y mantener. Si alguno tiene esta, esta costumbre de lectura, esta costumbre de leer, es muy fácil hacerlo desde aquí también, ya que con el simple, la simple entrada a Internet podemos buscar libros que nos parezcan interesantes, y asimismo, leerlos, guardarlos y tenerlos desde nuestra propia cuenta de Gmail. Vamos a ver qué nos sale con artesanía diseño, Colombia. y Vamos a ver qué nos, qué nos sugiere. Hay muchos libros que son pagos, pero hay otros libros que vienen siendo gratuitos. bueno Luego de encontrar eh, un libro en el que podemos leerlo desde el computador, podemos guardarlo o también podemos pedirlo para que nos llegue y conseguir este libro impreso, ver en dónde lo venden, podemos guardarlo y tenerlo en nuestra cuenta de Gmail para que lo podamos leer en, leer, leer en cualquier momento. Bueno, aquí le damos añadir a nuestra biblioteca y le damos por favoritos. Vamos a añadirlo a favoritos. Después de esto, eh, podemos encontrarlo desde la misma cuenta de Gmail. Y así mismo vamos a tener la posibilidad de leer nuestros ratos libres y enriquecer nuestros conocimientos como, como artesanos. Eh, y después de esto, les quiero hablar de la herramienta como lo es YouTube en la que podemos acceder, subir videos y asimismo compartirlos desde esta misma, desde esta misma eh, cuenta o por medio de links a, otros, a otras personas, eh, en la que podemos mantener videos de nuestro, desde, de nuestro taller, de nuestros productos o nuestros futuros productos. Eh, y todo desde nuestra cuenta de Gmail. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta hasta este punto? Sí, te tengo una pregunta y es muy importante. Juan Carlos Caicedo nos pregunta, buenos días, ¿en la aplicación de Google Fotos es posible hacer edición o hacer collage? Sí, claro que sí. Entonces, a partir de esto, en donde estamos en fotografía, aquí nos va a dar la opción del de mismo tema de subir videos, de encontrar... Y hacer collage, si vamos a hacer un collage con esta fotografía, con fotografías, vamos a subir aquí las fotografías y esto nos comienza a generar un collage. Bueno, entonces vamos a añadir esta foto, nos escogemos las fotos con las que queremos crear este collage y queremos también esta automáticamente nos crea el collage y así mismo podemos descargarlo, tenerlo en nuestro celular y subirlo a nuestra red, subirlo a nuestra cuenta, subirlo a nuestra tienda también cuando lo necesitemos y nos queda guardado de inmediato. Dani, ¿tú nos puedes hacer un favor? ¿Nos puedes mostrar también cuál es la opción de Google Fotos de asistente? Listo, claro que sí. ¿De asistente en qué punto? Listo, al momento de crear un nuevo álbum, este álbum se va a llamar productos y artesanos, vamos a comenzar a añadir fotos, si yo quiero añadir estas fotos con mis asistentes, cuando las tengo ya cargadas, automáticamente nos da la opción, como ya les había contado, de añadir a estos dos asistentes, de añadir a estos dos colaboradores en mi perfil. Bueno, en este punto ya tenemos una asistencia en nuestras fotos, ya tenemos una carpeta compartida con dos personas quienes pueden editar, quienes pueden subir fotografías y crear a sí mismo. Bueno. Listo, después de esto también podemos generar collage en grupo, podemos subir videos y, y también podríamos crear una animación. A lo que vamos a hacer una animación de productos y vamos a subir estos tres. Automáticamente nos crea este pequeño GIF en la que son tres imágenes, en la que son tres fotos de nuestros productos una en detalle y podemos mostrar un poco más de lo que somos